si sí, sí, sí, escuchan o no. ya rebasamos las once de la mañana con, con dos minutos y como todos los sábados el observatorio ciudadano de Guanajuato hoy eh, transmite su sección eh, pública con un tema muy interesante el día de hoy hoy eh, hablaremos de la nueva fórmula para liquidar el impuesto predial es legal. Y para ello, invitamos al licenciado Francisco Ramírez, quien se ha dedicado toda su vida profesional al derecho fiscal y a quien doy la más cordial bienvenida a esta sesión del observatorio. Muchos, muchas gracias, Paco, por tu eh, buena disposición para pues, participar con nosotros. Muchas gracias. Nombre, no, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Carlos Arce. Saludos a todos. Casi para todos este, soy conocido ya de hace tiempo y eh, me da gusto saludarlos a través de este medio, medio del Zoom. ¿verdad? Este, eh, tratando ya de dar una, una generalidad en cuanto al impuesto predial. Sí es importantísimo recordar algunas cosas que nos habla la Constitución General de la República Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Este recordemos aquí dos artículos fundamentales que es el artículo 31 fracción cuarta constitucional que ustedes lo conocen en cuanto a obligación de los mexicanos a al gasto público verdad, tanto de la Federación el, el, la Ciudad de México ahora el Estado y el municipio en que decidan de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Es este artículo, ustedes saben, que viene a hacer eh, desprenderse los principios constitucionales eh, derivados de este artículo, que es la generalidad, la obligatoriedad, el destino al gasto público, la proporcionalidad, la equidad y la legalidad tributaria. Estos principios nos van a servir para básicamente para corroborar si en las leyes secundarias o las leyes aplicables a los impuestos son y, y reúnen estas características de principios fundamentales en materia tributaria en la proporcionalidad tributaria se encuentra vinculado a ustedes saben con la capacidad económica de los contribuyentes esta capacidad de contribuyentes esta capacidad económica debe ser grabada en forma diferenciada conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en cantidad, sino también en lo que se refiere a mayor o menor sacrificio por parte del contribuyente, así la presencia de una renta, un patrimonio, un índice de gasto, incluso exteriorizan movimientos de riqueza de los gobernados y presumen su aptitud contributiva. El artículo 115 es muy interesante para que estemos viendo nuestra cotejo contra las disposiciones normativas este nos habla de que es el, precisamente el municipio quien debe administrar libremente su hacienda y recuerden ustedes que perciben estas contribuciones eh, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria es el gobierno del estado a través de la legislatura quien establece precisamente las leyes relativas, incluso que serán aplicables por los municipios. Los municipios podrán celebrar convenios con los estados para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. En algunos casos, este, hay veces que los municipios no tienen todavía una configuración ni una administración eficiente y a veces hacen convenios con los estados algunos pueden hacerlo para sobre todo llevar a cabo la cuestión catastral. Actualmente ya los municipios casi todos, sobre todo en el estado de Guanajuato tienen sus reglamentos de catastro. Eh, en este punto es muy importante que al hablarse eh, en el ámbito de su competencia los municipios propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Este artículo fue reformado en el diciembre de 1999 y este en 2009 fue también este reformado este párrafo eh del artículo 115. Aquí vemos nosotros que son los municipios que proponen a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos repito tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el caso concreto el estado eh, a través de la legislatura aprueban las leyes de ingresos de los municipios revisan y además fiscalizan sus cuentas públicas los presupuestos de egresos si sí son aprobados por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles. Eso es lo que nos dice este artículo 115, fracción cuarta, en este párrafo casi último recién reformado. Entonces, para tenerlo este, en, en, esta, en, esta, este, en este contexto, cuando revisemos alguna disposición, podemos acudir a estos artículos constitucionales en donde probablemente alguno podría crecer ser materia de amparo. Obviamente, para irnos al amparo, quizá tendríamos que, eh, salvo que sea violación a las leyes, eh, en, en ese caso que lo consideramos así, tendríamos que irnos al amparo indirecto, pero, este, en caso de una, un cobro por parte de la administración municipal, tendríamos que acudirnos a un recurso ante la propia autoridad municipal, o bien en el juicio de contencioso administrativo que tenemos ahí en un tribunal de justicia administrativa para, los estados, para el Estado y los municipios de Guanajuato. Entonces, eso es, es importante considerarlo en el caso de que tratemos de, de llegar a una determinación de impuestos que consideremos ilegal o bien inconstitucional en su caso, eh, acudir a esto. Vale la pena recordar que en las en nuestro estado de Guanajuato concretamente, pues tenemos una ley de hacienda para los municipios y tenemos también las leyes de ingresos de cada uno de los municipios Estos, estas leyes de ingresos este, que están basadas en pronósticos o en propuestas que hagan las administraciones de los ayuntamientos de los ayuntamientos municipales hacen que este, este gobierno del Estado a través de la legislatura, concretamente vaya a ir y aprobar estas leyes de ingresos. El este presupuesto de ingresos, que es el que se autoriza por parte de los ayuntamientos. Entonces, esta ley de Hacienda del municipio viene a ser quien hace las disposiciones normativas y fundamentales que sirven de marco regulatorio para la expedición de las leyes de ingresos. Las leyes de ingresos son de carácter anual, ustedes saben, y es lo que está sucediendo que en el caso concreto del municipio de Guanajuato, concretamente, pues está imprimiendo este, una nueva forma eh, que se basa sobre todo en un aspecto progresivo de los valores fiscales de un para determinar el impuesto. Entonces, pero es fundamental que porque vamos a ver la ley de hacienda del estado de Guanajuato para los municipios del estado de Guanajuato dice que obviamente es, ustedes saben ¿no? es obligatorio pagar este impuesto a las personas físicas y personas propietarias o poseedores de inmuebles por cualquier título, ya sea personas físicas o morales propietarias o poseedores de inmuebles ahora para pagar este, este impuesto la base del impuesto predial será el valor fiscal de los inmuebles. Este valor fiscal es, el que, es la base para calcularlo. Ahora, aquí la ley en su artículo 162 nos establece las formas que establece eh, esta, este, este, este dispositivo. El valor fiscal de los inmuebles se determina y señala tres, tres puntos. Uno es... Que el valor de inmueble se determinará mediante el valor manifestado por los contribuyentes de sus in inmuebles, aplicando los valores unitarios de suelo y construcciones que anualmente establezca la ley de ingresos para cada municipio. Entonces, valor manifestado por los contribuyentes de sus in inmuebles, aplicando los valores unitarios de suelo y construcciones. El segundo... A método para determinarlo, ¿no? es por avalúo practicado por peritos certificados y autorizados por la tesorería municipal, y en tanto son valuados el valor con que se encuentren registrados. La, la cuarta fracción, porque la tercera fue derogada, dice que por avalúo realizado por peritos certificados y autorizados por la tesorería municipal, usando medios o técnicas fotogramátricas, fotogramétricas. Eso es lo que nos habla sobre los métodos de evaluación. Entonces, es importante que determinemos muy bien este, que hay pues, dos, dos maneras de hacerlos, ya sea por una autoaplicación de la ley, una autoaplicación, o bien a través de una resolución o determinación por parte de la autoridad. En la autoaplicación normalmente... Si nosotros recordamos en los reglamentos de los catastros municipales actualmente, nos habla de que es obligación de los propietarios o poseedores de inmuebles registrarse en el catastro municipal. Esto obedece de que inicialmente es, al, es la, el, el contribuyente el que de alguna manera se acerca a la autoridad para, para manifestar que se hizo tal o cual movimiento en el caso de un inmueble. Por ejemplo, el que es básico es, por ejemplo, los, los, los prediales para determinar el valor predial de un ejido que está exento, el ejido cuando pasa ya a propiedad privada, vamos a detectar que no está en el registro público de la propiedad, está en el registro agrario, pero no en el registro público de la propiedad. Entonces, el registro público de la propiedad, una vez que va a inscribirse, cuando pasa ya de, de Gidal a propiedad privada, él va a aportar, al, al, va al registro catastral del municipio y exhibe junto con el movimiento que se está haciendo del cambio de situación, eh, junto con él va un, un peritaje de avalúo, eh, que es donde ahí se declara un inicio de valor de este inmueble entonces a partir de ese inicio de valor este, empieza ya con a registrarse en el catastro, pero al mismo tiempo va a ser la base en un momento dado para un impuesto predial porque se deriva precisamente de un valor que es manifestado por el contribuyente apoyado con un perito fiscal que está designado, autorizado por el estado por el municipio de la tesorería municipal concretamente Ahora bien, ¿qué pasa cuando este, esta base de impuesto, una vez que nosotros ya manifestamos ese valor, pues ya se registra y va a servir de base para el cálculo del impuesto predial? El, el impuesto predial se determina y se liquida de acuerdo con las tasas que establezca anualmente la ley de ingresos para cada municipio. Eso nos dice el artículo 164. Entonces se va a determinar, y liquidar de acuerdo con tasas que establezca anualmente la ley de ingresos para cada municipio. Si como resultado de la aplicación de las tasas que señala la ley de ingresos para cada municipio, se obtiene una cantidad inferior a la cuota mínima anual que establezca dicha ley, el impuesto a pagar será la cuota mencionada. Este es el caso de, eh, de casos en que las tasas nos señalan una cantidad inferior a la cuota mínima entonces se aplica la cuota, la cuota mínima en cada municipio que así lo establezca en sus leyes y así mismo tributarán bajo la cuota mínima hay, hay, bajo, hay disposiciones que nos hablan de bajo la cuota mínima de bienes inmuebles que se encuentren en ciertos supuestos y es, es una especie de reducción del impuesto en el que por ejemplo destaca Destaca las casas de habitación adquiridas con financiamiento otorgado por el Instituto de Seguridad Social o bien los que pertenezcan a jubilados y pensionados o, o el cónyuge concubina, concubinario, viudo o viuda de estos, así como las personas de 60 años o más de edad. Entonces se hacen ahí unas reducciones o beneficios que se otorgará solamente en la casa de habitación y cuyo valor fiscal no exceda de 40 veces el valor anual en nacional de la unidad de medida y actualización. Entonces, esas son excepciones que nos hablan de una reducción de cuotas mínimas que incluso algunos han, se han ido al amparo por una falta de equidad en estas, en estas disposiciones y hemos llegado a, a, a que el amparo incluso se ha eh, negado en cuanto que no viola este, esta esta cuestión de la equidad al tratar de cobrar con cuotas mínimas o cuotas menores entonces eh, es ya que está superado en cuanto a la jurisprudencia de que estas eh, estos casos que se señalan estos supuestos este de alguna manera no hay no procedería como violación a la equidad contributiva este Ahora, para efectos de este artículo, concretamente que nos señala esta, estas cuotas mínimas, pues sí hay este, una solicitud que debe de hacer el contribuyente para manifestar a la autoridad con la documentación que, que va a acreditar las hipótesis previstas en, este, en estos incisos, en donde se deberá acreditar que se trata de su única propiedad o posesión. Entonces, si alguien tiene dos o tres casas, pues solamente este, proceder a esta cuota mínima, tratándose de una, una persona mayor de edad, de los 60 años, pues será considerada quizá un 50% normalmente del valor de la, de la determinación del impuesto que el valor arroja Esto desde ese punto de vista. Entonces, los sujetos de impuestos están obligados a dar aviso a la tesorería el valor manifestado de sus inmuebles, como ya dijimos, sobre todo cuando hay un evento, ¿no? Y cualquier modificación que altere el valor fiscal de los inmuebles o los datos de empadronamiento. Esto es porque una vez registrado el valor el catastral, se registra y puede haber algún evento, un supuesto de modificación de ese valor, siempre que se trate, por ejemplo, dice la ley del valor manifestado de sus inmuebles inicialmente la terminación de nuevas construcciones, reconstrucciones, ampliación de construcciones ya existir, existentes, la división, fusión o demolición de inmuebles o cualquier modificación que altere el valor fiscal de los inmuebles o los datos de su empadronamiento. Muchas veces, lo sabemos, si adquirimos un bien inmueble, pues nosotros se expide por parte del notario la escritura pública y se acompaña de un avalúo para el pago de los impuestos, ya tanto federales para efectos de, de impuestos o bien en el caso eh, del estado de Guanajuato el, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles antes llamado tardación de dominio y este ese tipo de hechos compraventas por ejemplo pues ocasiona precisamente un cambio de valor o una renovación o una verificación del impuesto predial que se está pagando y se actualiza relativamente al valor que se está manifestando. ¿no? Dice que también nuestra ley en el artículo 167 que todo inmueble deberá estar inscrito en el catástrofe municipal. La violación a esta disposición no tendrá que además de la aplicación de sanciones que autoriza la ley se haga el cobro del importe del impuesto correspondiente a los últimos cinco años. Es el caso de que alguien no haya registrado su inmueble y que después por alguna razón tiene que registrarlo porque lo va a vender o algo y nunca se había registrado, entonces le determinan los impuestos en los cinco años anteriores, si es que es así, el, si el supuesto se origina ahí. Es muy importante el artículo 168, que en muchas ocasiones le sirve a, a las tesorerías municipales para emitir su valor fiscal y actualizarlo. El valor fiscal de los inmuebles solo podrá ser modificado por la manifestación del valor de los inmuebles de los contribuyentes cuando se produzca un cambio en cuanto al nombre del contribuyente, a las características del inmueble o por otra circunstancia que origine una alteración de valor con motivo de la ejecución de obras públicas, así como la reconstrucción o rehabilitación de dichas obras. Entonces, nos hacen una pavimentación de calle. Este es puede originar un cambio de valor. No habiendo alguna de las causas anteriores, el valor fiscal únicamente se puede modificar por avalúo que tendrá vigencia por dos años, el cual se aplicará a partir del bimestre siguiente a la fecha en que se notifique. En este caso no podrá exigirse al contribuyente que cubra las diferencias que se deriven del nuevo valor fiscal y el anterior cuando el contribuyente cubra de manera bimestral el impuesto previal y la autoridad municipal ordena la práctica de un avalúo, una vez determinado el valor que arroje el último y este sea notificado, los pues pagos posteriores serán cubiertos conforme al nuevo valor fiscal. Entonces, es el caso de que si nosotros pagamos el impuesto anual, el impuesto predial, de, eh, este, lo pagamos anualmente, no por bimestre, resulta que si a la mitad del año nos llega un nuevo avalúo, pues ese avalúo entra en vigor hasta el bimestre no se ha pagado, o sea, prácticamente hasta el año que entra. Pero si nosotros pagamos por bimestre, entonces nos hacen el avalúo en el bimestre de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en junio, por ejemplo, entonces a partir del siguiente bimestre entra en vigor el nuevo avalúo con la determinación de un impuesto predial que normalmente viene cuando nos notifican ese cambio de valor. Los ayuntamientos Tomando en consideración la ubicación del inmueble, sus características, la factibilidad de dotación de servicios urbanos y demás elementos que permitan prever su destino, clasificarán perfectos fiscales los inmuebles como urbanos, suburbanos y rústicos. De ahí que nuestra ley, la ley municipal, de alguna forma se nos hable y haga valores unitarios para predios o inmuebles que son eh, que son urbanos, que son suburbanos o bien que son rústicos y fijarán los valores de, de calle de acuerdo con los valores señalados en la ley de ingresos para cada municipio, no debiendo en ningún caso ser mayores a los límites superiores. O sea que este, estas leyes de ingresos deben contener esa, esa, eso, esos valores de calle prácticamente, ¿verdad? sin ser mayores a los límites superiores que señale la ley de ingresos. En caso de terminación de construcción, reconstrucción o ampliación, se ordenará la evaluación para fijar la base grabable del inmueble, la cual entrará en vigor a partir del mes siguiente a la fecha en que se hubiera notificado al contribuyente los resultados del avalúo y la determinación del impuesto correspondiente, en tanto se tributará provisionalmente con base en el valor estimado por el propietario del inmueble. Acordemos que se registró un valor eh, en el registro catastral y a partir de eso, pues empieza a hacer historia, vamos a llamar así, según los eventos o supuestos en que se vean ocurriendo. Construí otra, otra habitación, construí eh, este, un, una parte del estacionamiento, pues el techo, hice modificaciones. Automáticamente la autoridad, en el momento en que ustedes van, a, normalmente a, a una dependencia municipal que lleva el control, de los números de calle y, y que se da cuenta de, de un aviso de construcción que se presentó al municipio. Este una vez concluida la, la construcción, pues se renueva el valor. También tratándose de división, fusión o demolición de inmuebles se ordena la evaluación para fijar la base gravable, la cual entrará en vigor a partir de mi, del trimestre siguiente a la fecha del acto que lo motive. Entonces vemos cómo el avalúo es importante y la práctica de todo avalúo deberá ser ordenada por la tesorería municipal por escrito en los casos que esta ley establece será practicada por los peritos que se designen para tal efecto los resultados del avalúo en la determinación del impuesto deberán notificarse al contribuyente que tendrá un plazo de 30 días para realizar las aclaraciones que considere pertinentes la evaluación se hará separadamente para el terreno y para las construcciones y se formulará en las formas oficiales pedidas para tal efecto, aplicando los valores unitarios del suelo y construcciones que establece anualmente la ley de ingresos para cada municipio. En la práctica de los avalúos, eh, los peritos deberán presentarse en hora y día hábiles y se identificarán con la documentación correspondiente en el inmueble que debe ser objeto de la evaluación y mostrarán a los ocupantes la orden respectiva. Súper importante este, este artículo para nuestro efecto de reflexión si es que debemos eh, ver la legalidad de lo que está haciendo el municipio. Es cierto que la ley podría ser de alguna manera eh, no perjudicarnos o no considerar que nos afecta desde un punto de vista eh, legal, pero sí este, el, el procedimiento que se nos está indicando es súper necesario. Entonces, aquí vemos cómo podríamos entrar en eh, en contrariedad eh, una confusión o, o bien en contra respecto a la práctica de evaluos que se hacen a través de, de, de peritos, normalmente deben presentarse en hora día y agresión. normalmente estos evaluos no se realizan de esta forma que lo señala la ley entonces ahí es donde viene el problema, no tanto en la determinación de las cuotas que también puede estar, ser ilegales, ser inconstitucionales, pero más que todo en, en el proceso de la vida real práctica de los ayuntamientos no no lo hacen y tampoco ni se identifican los peritos, ni van en horas hábiles, este esta, este artículo 177 de de la ley es muchas veces no considerado por las administraciones y es donde está nuestra la confusión pues o el pretexto nuestro supuesto de que hay legalidad en las determinaciones como lo hacen nuestros, nuestros ayuntamientos entonces ya eso de los derechos de prácticas de avalúo será cubierto de acuerdo con las cuotas que establezcan también anualmente las leyes de eh, ingresos anualmente por los municipios del estado eh, pues siempre una solicitud de interesado Puede ser este producto para que haya una práctica de evaluación, que mediante la solicitud del, del interesado, que se en construcciones o mejoras, que existen inmuebles ocultos a la acción fiscal, que no se haya presentado aprobado para terminar la base del impuesto para la adquisición de los bienes inmuebles. En esos casos, así pues se, se, se van a pagar los derechos de, de pedido que establecen en la ley de, de ingresos. Entonces, vemos cómo. Como aquí este, podemos hacer una, una, una reflexión de que la práctica del avalúo, primero, o sea, en conclusión, debe ser ordenada por los tesoreros municipales a través de mandamiento escrito y serán practicados por los peritos que se mencionen para tal efecto y que se dispongan y estén autorizados por la tesorería? En segundo lugar, los resultados de dichos avalúos de determinación de impuestos deberán notificarse al contribuyente como segundo requisito en el proceso. Y tercero, los avalúos practicados para determinar el valor fiscal de los inmuebles como base del impuesto pedial, los peritos autorizados deberán presentarse en horas hábiles, días y horas hábiles. Entonces, esto vemos este, que en contradicción a esto, cuando hablamos sobre una, un nuevo avalúo, normalmente nos hacen también un, un citatorio, hay un acta de notificación, hay un, una orden del, aquí en Irapuato, el director de impuestos inmobiliarios, según esto tiene facultades, había que ver los reglamentos municipales, pero la índice tesorero municipal. Entonces, el, el director, me pregunto, el director de impuestos inmobiliarios podrá ser competente cuando la ley habla de tesorería municipal, entonces habría que, que revisar ahí las competencias, ¿verdad? Normalmente en las leyes orgánicas municipal o bien en el reglamento interior del ayuntamiento, podría encontrarse que está habilitado, pero vamos, es, es algo que tendríamos que revisar en, el, en la normatividad de, de, de los resultados de evaluación y determinación de impuestos y en muchas ocasiones los avalúos a través de, de fotometrías fotografías satelitales ustedes pueden ver ¿verdad? este en un avalúo pues simplemente le sacan una foto ¿verdad? que no saben uno ni cuál es el el inmueble propiedad de la persona ¿verdad? sino simplemente este sacan una foto que hay que buscar de, ¿Cuál es tu inmueble? Y si esa fotografía satelital normalmente a veces detecta tres, tres metros más, diez metros más, etcétera Y le sirve de justificación para hacer una nueva sí. baluna. Oye Ahora, Paco, pero eso parece como una fotografía de Google. ¿no? Pues sí, definitivamente de ahí lo sacan, de Google. Estas fotografías este, satelitales, este, aquí ni siquiera está marcado... A veces le ponen unas rayitas rojas o, o de, para determinar cuál es el tuyo, pero sí, no saben ni siquiera cuál es el tuyo, ¿no? Bueno, no sacan, pero ahí no puedes saber ni cuántos pisos son y mucho menos. No, pues claro que no, y, y los toman de valores anteriores o, y, y te ponen que, que ya aumentaste cinco metros más, pero pues este, este tipo de, de avalúos así genéricos a través de estérite. Que son de Google y no determinan si construiste nuevos cuánto construiste nuevos si es que construiste algo no no nos habla de más que toman en las superficies y toman los valores por metro cuadrado que señala la ley de ingresos ahora en muchas ocasiones su su justificación como vimos es que si no hay movimiento ninguna enajenación ningún cambio en las construcciones etcétera de los supuestos que vimos pues ellos dicen, bueno, pues ya tu, tu valor tiene cuatro años, por ejemplo, y te determino este, a través de fotografía satelital un valor nuevo, ¿verdad? justificado en eso que decíamos que si no hay movimiento, el valor tendrá una vigencia de, de dos años. Y este, es cuando uno ya acepta y dice, bueno, pues tengo cuatro años en que me ha aumentado el impuesto predial, pues lo acepto pero ya más que todo como una cuestión ciudadana de, de aportar un poquito más sin que afecte, obviamente el, el mínimo vital, mínimo vital o el impuesto gravoso, como decíamos, que en un momento dado te, no te permita tener una vida sana o una vida viable. En el caso concreto comentábamos que, este, eh, en el caso concreto nuestras leyes de de ingresos del, estado, del municipio de Guanajuato, si sí nos habla de que se va a aplicar una especie de, de, de determinación progresiva, si ustedes se fijan, dice aplicable a inmuebles urbanos y suburbanos con edificaciones que cuenten con un valor determinado o modificado durante los años 2002 a 2023 y se nos aplica un valor fiscal del inmueble a través de este el sistema ahora de, de determinar de alguna forma un valor en base a valores con un límite inferior y un límite superior sobre el valor fiscal del lugar pero este valor pues obviamente tiene que ser determinado a través de una valoración, entonces esto se, se parece ya como nuestro impuesto sobre la renta que puede ser progresivo a través de una cuota fija y una tasa marginal y según un límite inferior o un límite superior del valor fiscal del inmueble entonces tomamos el avalúo vemos que nuestro inmueble es 1.300.000, entonces esto nos vamos a la tarifa a la tabla y dice un millón a dos se cobran 3.102 como cuota fija y y hay una tasa marginal sobre el excedente de un que es el límite inferior a un millón trescientos, pues hay cien mil pesos y demás, entonces le aplicamos a esa, una tasa marginal del punto cero cero doscientos cinco Entonces. Este, Pero sin hacer avalúo, Paco. Aquí todavía se supone que la base del impuesto ya estuvo calculada a través de una avalúo. Por eso primero nos habla de un valor fiscal del inmueble, el valor fiscal lo determina, el avalúo. Entonces ya después para la determinación del impuesto aplicamos esta tarifa para determinar el impuesto previal. Pero obvio que la, que el, el, la base de impuesto pues es, es el avalúo, el avalúo fiscal. A ver, Paco, nada más para que lo entiendan aquí la gente que nos ve. Este, sí. Prácticamente sin avalúo no hay posibilidades de cobrar el impuesto previal. Así es. El avalúo ya sea que, que nosotros lo hayamos declarado determinado como dijimos en un momento, ese es el que vale. Si se modificó, debe ser a través de una avalúo que esté con las características que mencionamos, ordenado por, atesor, por el tesorero municipal, que sea un perito fiscal autorizado, que vaya y que te notifique la determinación del impuesto y también este, que el perito se presente en avalúo días tarde y que se haga un acta circunstanciada de esa visita por parte del perito y ahí el perito pues deberá de justificar las construcciones, las superficies del terreno y los valores que, que normalmente se toman de los valores unitarios que se toman de la ley de ingresos ¿verdad? pero ya ahí podríamos nosotros verificarlo. ¿Y este, si lo hicieron por, por Google? Por Google pues yo creo que que no es correcto, te digo que lo acepta uno para no discutir por los cuatro años o cinco años que tienes, por un aspecto ciudadano de cooperar, pero en realidad puedes tú objetarlo, obviamente. ¿Es muy fácil objetarlo entonces? Sí, tienes 30 días para aclararlo a la autoridad si no estás... Si no estás este, pero aparte te lo tienen que notificar, ¿no? Por supuesto, la notificación es esencial y es precisamente con la orden del tesorero y llegar a Al hacer... Cual Así es. En cuanto a la tabla para aplicar a los inmuebles y determinar tu impuesto sobre el valor fiscal, espero que esté legalmente notificado, la capacidad contributiva del impuesto relativo puede grabarse indistintamente a través de tasas fijas o de tasas progresivas como estas. Esa, esa resolución este, ya está en la Corte de Jurisprudencia eh, del 2009, en donde habla que el legislador cuenta con un amplio margen para configurar los elementos esenciales del tributo. La tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos. En consecuencia, tratamos de impuesto predial, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva. Y por ende, en ejercicio de su potestad tributaria, el legislador puede establecer una u otra. O sea, desde el punto de vista de la determinación del impuesto, podrá ser este tipo de tarifas impositivas progresivas, como lo que está estableciéndose en el caso concreto de la ley del Estado, de la ley del municipio de Guanajuato. Y es ya, este, el legislador tiene esa, esa posibilidad, sea tasa fija o tarifa progresiva en cuanto a la determinación del impuesto Oye Paco, y una, una pregunta, este, yo entiendo que la tasa progresiva es esta pequeña tasa que ponen el punto tanto, tanto, tanto y que va subiendo, o sea, pero ¿y la cuota fija, ¿de dónde sacan la cuota fija? La cuota fija hay un límite inferior y superior, y luego la cuota fija, sí, la cuota fija en pesos es, es, es una forma de determinar, igual que una progresividad, o sea porque si te fijas, realmente con la cuota fija, este, parte, la tasa marginal complementa eh, el valor. Entonces, realmente la cuota fija es la que hace el impuesto. La, de, la demás es para diferenciar la tasa marginal, para diferenciar entre un valor de X, 1.200.000 contra 1.300.000. Entonces, el que tiene 1.200.000 paga la cuota fija únicamente porque coincide exactamente con el valor. Y si es un Paco superior, entra a la casa a quite para efectos pues, de, de ser progresivo y que no se grave lo mismo y, y respetar de alguna manera la, la proporcionalidad. En cuanto a, a ver Paco, este, eh, los que estábamos acostumbrados a ver y, y lo que nos enseñó eh, García Domínguez en la Universidad de Guanajuato, el doctor García Domínguez, que fue el ma maestro de varios de los que estamos aquí. Este y tú eras el discípulo predilecto. Okay, este, no, no, no. a ver lo que sabíamos del impuesto predial es que es un impuesto ad valorem. El valor te lo da un avalúo y luego tienes una tasa. Me acuerdo que era 4 por ciento, 2 por ciento, no me acuerdo, 2 por ciento, 2 por ciento era la, el, sí. era la tasa. Entonces a mí me dices por un avalúo cuánto cuesta mi inmueble? Le, le ponemos el 2% y eso es lo que pago anualmente o lo divido en, en bimestres. Así es. Tan, o sea, en principio un impuesto, este, muy sencillo, muy claro, sin, sin ninguna, sin, sin ningún problema. Así es. De repente los ciudadanos, en el caso de Guanajuato, nos encontramos que no, pues ya no se pagan así. Ahora mira usted, aquí tenemos las tablas y entonces las tablas, las aumentamos, las multiplicamos, le restamos, le ponemos y usted nos paga tanto. Oiga, yo ya no entendí. Entonces, a ver, por favor explíqueme. Y a mí aquí están las cuotas fijas que hay que pagar. ¿Cómo que cuota fija? Pues usted, usted me tiene que pagar, eh, cobrar eh, de acuerdo bueno, a mi base de... grabable y mi base grabable es el avalúo. En, sí, val a ver, en principio, ese es el que, el que, el que me da la, la, la base grabable. Aquí sí. estamos cambiando el método para establecer la base grabable. ¿Eso entiendo? No, en realidad, si te fijas, se basa en el valor del inmueble. El valor sí. del inmueble se, se determina a través necesariamente de un avalúo, ya sea aportado por el contribuyente o por determinado por la autoridad a través de sus peritos fiscales y por orden del tesorero. En el caso concreto, si nos fijamos en estas tarifas, el valor fiscal ya lo supone determinado. O sea, el, el valor fiscal del inmueble, eh, esta tarifa la supone ya previamente este, calculado pues a, a través de valor. Esto es solamente para la determinación del impuesto. Ok. ¿Cuánto? ¿Sí? Y que es aquí donde el legislador puede optar o por tasa fija o por una tarifa progresiva como esta. Entonces, es el, es el legislador el que al final de cuentas vemos que está determinando esto. Si hay una, este, algo que nosotros veamos que se saca de, de, de lo normal para que me afecte mi pago, eh, el pago del impuesto privado afecte, pues ya no me alcanza el dinero para comer, ya no dinero para mis cosas, para pagar las colegiaturas de los niños, etcétera, me puedo ir obviamente como afectación al mínimo vital que se co considera. Como una empobre, empobrecimiento, pues entonces vas y acudes al, al amparo, probablemente, porque la ley está, está excesa, excesiva, no es proporcional, no es equitativa y me afecta en un mínimo vital, que es donde debe de cuidar el legislador que no se exceda. ¿sí? De ahí que esas disposiciones en donde te dan las cuotas fijas menores o mínimas que le llaman para calcular a los adultos mayores, para calcular los que están en hipoteca o que son adquiridos a través de seguridad social, etcétera, este, una una de dice, que te den una hipoteca, etcétera, empleados, duda, son considerados como cuotas fijas, que esas son, han sido este, calificadas como normales y este, materialmente posibles. Pero mi pregunta sería, ¿de dónde salieron las, las demás cuotas fijas? Entiendo que esas son son legales, no nadie discute eso. Pero todo lo demás que me pusieron, pues de dónde salió, cómo lo determinaron, cuál es la ratio de esas cuotas fijas. Sí, fíjate que este eh, comentaba que también en el caso de San Miguel Allende, por ejemplo, sí. eh, este esa esa determinación dice que no debe de quedar al arbitrio de la autoridad administrativa. Porque es precisamente cuando cuando está el es, es, esas características que deben de venir en la ley de alguna manera no, no vienen, entonces este es el caso de San Miguel Allende que se tuvo en Nuevo León también, pero fíjate ¿Hubo un amparo ahí o cómo? Sí, si hubo un amparo eh, eh, fíjate, hubo un amparo en, en, en contra de León, en, del municipio de León en el artículo 6, fracción primera inciso A y B, muy parecido al que tiene, tiene Guanajuato y dice que los artículos 5 y 6 de la ley de para el municipio de León del ejercicio 2017 prevén por una parte la tasa del impuesto predial que corresponde atendiendo a la superficie del terreno, los valores unitarios del suelo y construcciones y los lineamientos a seguir para realizar el avalúo de los predios y por otra, que los propietarios y poseedores de inmuebles están obligados al entero de dicha contribución, para lo cual, en primer lugar, debe determinarse el valor fiscal del bien, okay. ya sea a partir del manifestado por contribuyente o del avalúo realizado por los peritos autorizados claro. para tal fin por la tesorería municipal. En ambos casos, deben aplicarse los valores unitarios de suelo y construcciones, como vimos ahí que calcularon los valores unitarios de construcción, pero cuando ve a los inmuebles urbanos las tablas de valores unitarios de terreno desarrolladas en la fracción 1, se inciso A y B, como que nos parece aquí en la ley de ingresos de, de Guanajuato, los clasifica en 16 zonas y para cada una de ellas establece un valor mínimo y uno máximo, uh -huh. así estaba la ley, en en León. La ley de la Posteriormente se enuncian los factores que les serán aplicables y la descripción de los elementos característicos de cada zona, el grado de urbanización, los servicios públicos que posee, la infraestructura y equipamiento, el uso actual y potencial del suelo, la uniformidad de los inmuebles edificados de acuerdo a su uso, así como las políticas de ordenamiento y regulación del territorio que sean aplicables, incluyendo las definiciones de los diferentes factores que se aplican a los valores de terrenos ubicados en las zonas sobriedades resultantes de la derrama, y las fórmulas que sirven de base para la determinación de los diferentes factores. Asimismo, en la tabla de valores de construcciones pesados en pesos por metro cuadrado, las edificaciones se clasifican en ocho tipos, las que a partir de la subdivisión atendiendo a su calidad, se subclasifican desde superior de lujo a precaria, y de acuerdo con su vida útil, se les asigna un valor monetario. Así son esas clasificaciones y subclasificaciones del suelo y la construcción, las que servirán para obtener el valor fiscal, como base para el pago del impuesto predial. Además, existen parámetros o criterios que permiten distinguir los bienes inmuebles de cada una de dichas categorías, las cuales se encuentran inmersos en la tabla de valores mencionadas en la ley, ya que en los tres artículos que conforman la sesión primera del impuesto predial se establecen los elementos que deben considerarse para distinguir, por ejemplo, entre una edificación habitacional de lujo o superior de lujo de otra habitacional precaria o económica. Incluso se precisan las zonas de la Ciudad de León, que encuadran en una u otra clasificación. De ahí que si el artículo 66, fracción primera, inciso A y B de la ley señalada, contiene la descripción de los elementos y valores que deben observarse para clasificar determinado bien en la categoría correspondiente, por lo que hace las tablas de valores unitarios, tanto de terreno como construcción, respecto de esas clasificaciones y subclasificaciones, el legislador estableció los parámetros a considerar para distinguir los bienes inmuebles en cada una de sus categorías. Entonces, dicho numeral no viola el principio de legalidad tributaria, pues no genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, ya que la autoridad administrativa no puede determinar discrecionalmente cada uno de los elementos del impuesto privado. Entonces, cuando se cumple con esos requisitos y no es discrecional de la autoridad en la determinación del impuesto, en ese caso son legales. Entonces, en el caso concreto de San Miguel Allende, eh, en el año 2018, no, en el año 2016, violó el principio de la realidad tributaria porque, en la, a diferencia de León, simplemente no previó más que valores unitarios de terreno y de construcción para determinar la base gravable, sin establecer de manera expresa y pormenorizada en la norma lo que genera la seguridad jurídica que digamos sí existía, también descrito en, en, en ese tipo de fracciones. Aquí en la ley no, no veo esa, esa disposición de los valores unitarios. Ah, donde, mira, entonces, eh, es que lo que estás diciendo es bien importante. Eh, todo lo que hemos visto ahorita es un poco farragoso y complicado, como todo el derecho fiscal. Eh, está hecho para que no lo entendamos y, y paguemos, pero la verdad es que ya a la hora que uno se mete, eso donde enseñaron en la universidad, es, es, es un derecho de una alta técnica. Así es. Y aquí está, aquí está este, quien fue síndica en la anterior este, administración municipal, este, María Elena Castro, y, y aquí pues también nos dieron nuestra tabla de valores, ¿no, nena? ¿Y cómo la hicieron? Tú, tú, tú nos podrías... Pues, ver, ahí fue lo que sucedió, es que Catastro, directamente el alcalde se comunicó con los de Catastro, hicieron su cálculo maquiavélico, de acuerdo, <coughs> la justificación que nos dio es que había habido muchos años que no se hacía, esa era la justificación que nos dieron, que ya era momento de hacerlo que aparte iba a subir más de valor en los los predios porque había unos que estaban muy sobre todo en el centro histórico muy bajitos y que pues que ya era momento y aparte que era una manera pues más de recaudar no que se había descuidado o sea es la manera más sencilla no pero pero realmente no se hizo el análisis según el catastro lo hizo bueno esos son los encargados los técnicos que lo hacen y que estaban dentro de la legalidad, y bueno, yo lo voté en contra, pero, pero sí se apoyó, pues lo apoyaron mis demás compañeros y así fue. O sea, se actualizó la tabla de valor. Obviamente muchos de, nuestro, de los ciudadanos no, no hubo el ajuste, todavía no les ha llegado su, su eh, revaluación, entonces muchos pues todavía no saben cuánto les va a llegar, a los que ya les llegó, pues les llegó fuerte porque realmente no hubo una... Porque yo les decía, oye, si tienes pagando toda tu vida 500, y si te lo suben a 3000 mil, oye, compa, es, es mucho, ¿no? O sea, debió haber sido progresivo. Aunque hubiera habido un error, o porque no hubiera habido una actualización, creo que lo más legal es un... que haya habido una progresividad, cosa que no se tomó en cuenta, simplemente se subió. Y ahora dicen que aumentó la recaudación del impuesto predial, pues es lógico, hay que ver cuántos ya pagaron, o sea, pues si la elevas un 300%, pues uh -huh. es, es lógico que va a haber un aumento desmedido, pero no es realmente un parámetro para decir que la gente está contenta porque le elevan su impuesto predial, y como lo dice el alcalde, pero va a elevar el precio de tu bien o de tu propiedad, lo cual se me hace fuera de todo contexto porque las varillas son varillas y suben de precio, no al no, no municipio, el gobierno no te tiene que decir cuánto va a subir, porque va a subir el predial, entonces tu propiedad va a haber una revaluación, y entonces a la hora que tú vendas tu piel, pues va a costar más, eso, eso no tiene nada que ver, no sé ustedes cómo fue, así fue la historia, así fue como lo, nos lo presentaron, nos presentaron ya, definit ya al final las tablas, este, y que si tuviéramos alguna, alguna duda fuéramos con el de Catastro para arreglarlo. O sea, yo no soy una ingeniera, yo no soy una especialista en ese tema, pues realmente pues, a mí se me hace una contestación que pues, te dejan todo, te lo van a explicar, pues sí me lo explicaron como dice la uh -huh. ley, pero a final de cuentas lo, lo que no veo correcto es que no, se, no hay una justificación ni siquiera el aumento del salario mínimo, ni siquiera para decir que entonces la gente como no lo hicieron, ahora te lo van a elevar, te lo van a elevar este, no es proporcional al aumento de los sueldos de la gente. Ahora la gente tiene que dejar de comprar algo, de sacrificarse para, para pagar su predial cuando el gobierno mismo vemos que no existe ningún sacrificio. Entonces yo creo que ahí fue... Pues, para mi gusto y para todos, yo creo que todos tenemos memoria y sabemos los guanajuatenses que el aumento del predial que hubo no tiene una justificación real para los servicios que nos está ofreciendo el municipio. Eso es con eso termino. Sí, sobre todo si no hay elementos de una nueva calle o una nueva construcción que eleve de alguna forma o justifique el sí. avalúo. Aquí lo importante es el procedimiento para modificar tu valor de inmueble si no hay movimiento dice la ley que en dos años ¿verdad? pero a través de un proceso a través de un avalúo o sea el avalúo te va a determinar si no depende de los detalles de perito con aspectos subjetivos la ley le debe determinar cómo debe determinar ese avalúo el problema el problema es, la cámara Francisco eh, el problema, Josefa, es que no hubo un avalúo, solamente la actualización de las tablas, o sea, los, en automático todo Guanajuato sube cada, los dos años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya cuando vas tú a Catastro y digo, y a mí me pasó y a muchos de los guanajuatenses, ¿quieres alegar algo y te dicen no?, porque ya están los máximos y mínimos, ustedes está en esta zona, le corresponden lo máximo y lo mínimo, y en lo particular, a mí me tocaron todos los máximos, yo no sé por qué, pero nos tocaron todos los máximos, digo, hay que ver, luego, para, poderlo, eh, para poderte ir al mínimo, que tú le digas, si le dices, oye, pero está bien, está, la, está el máximo y mínimo, ¿por qué me pones el máximo? Ah, entonces, ahora tráigame una avalúa fiscal, para poder, de, para que usted mismo me diga, y me justifique que, que, que tengo que ponerle el mínimo. Oye, pero es que la calle no está empedrada, pero le tocó el máximo. Le digo, pero es que no tiene ni siquiera la calle empedrada. Ah, bueno, pero usted le tocó el máximo, tráigame un valor fiscal. Y así te traen. O sea, sí. digo, yo la verdad es, como ciudadana lo estoy diciendo, en el momento que tuve que votar lo voté en contra, pero yo creo que, este, yo creo que eso no vale. O sea, yo no, yo no pagué, yo no estoy pagando mi predial para que regalen calentadores solares. Vean todas las publicaciones que tiene ahorita, que no hay mantenimiento en nada. Entonces, ¿dónde justificas un aumento del 300% de un predial cuando toda la ciudad, es lo que tú dices, si tuviéramos excelentes servicios, si tuviéramos excelencia en seguridad, si tuviéramos excelencia, tú dirías, bueno, ok, estoy contenta pero ese es el problema que hay solamente, y, y la publicación del periódico de hoy lo dice, hubo un aumento desmedido en la entrega de calentadores solares que no es el fin del predial, o sea, ese no es el fin, pagar predial para dar calentadores solares. Bueno, termino con eso, porque ya me enojo. No, no, no. no incluso Paco, fíjate que hubo un, un, un este reportaje muy interesante de Pop Lab donde revisaron el asunto de las tablas, de cómo, de cómo fueron este, propuestas las tablas de valores. Y llama la atención, por ejemplo, el caso de la calle de Alonso. En la calle de Alonso resulta que pusieron del lado derecho de la calle unos valores y del lado izquierdo otros valores. Eh, la razón es que hay intereses políticos del lado izquierdo. Hay personajes que son dueños de y casas y uh -huh. todo, que son cuates y entonces ahí les bajaron los, las, las tablas. Y, y realmente no hay una ratio sobre el asunto. Y eso, sobre eso es, es, es, es eh, eh, te dan los datos para, para liquidar el impuesto. Entonces, no han hecho, no han hecho avalúos. Avalúos no están hechos. Es uh -huh. más, el jefe de catastro corrió hace, no sé, María Dolores nos puede decir cuándo, pero como hace seis, siete meses, salió corriendo, entre otras cosas, porque lo querían obligar a meterle mano a ciertos valores para beneficiar a gente. Entonces, sabiendo que eso es ilegal, el cuate se fue. Este, sí. Salió corriendo. Hay un encargado de despacho que me imagino que ese sí le ha de meter mano a los valores, como le vaya diciendo el presidente municipal. Este, y entonces es un desastre, porque, a sí. ver, el problema del impuesto predial es que para cobrarlo tienes que hacer un trabajo muy serio en la parte catastral y estar enviando los, los, los, los avalúos, estar organizado. Hay un colegio de peritos valuadores, este, contratar los peritos evaluadores, mandarlos, hay, o sea, hay un trabajo administrativo muy serio atrás, porque a, aparte el impuesto predial según ve este, lo que sabemos, no solamente es un impuesto recaudatorio, sino te ordena toda la propiedad este, de la ciudad, te permite eh, toda la parte eh, de, de mapas de la ciudad, de tener eh, ¿Cómo se llama? Este, catastros este, multifuncionales para planeación, para todo. Es un instrumento eh, de urbanización, de control de la ciudad, etcétera. Pues no, aquí no se hace nada. Está bien difícil. Entonces le metemos el brinco y a todos le subimos un chorronal. Ahorita de un año para el otro, más o menos el aumento que está viendo es del 23% en el impuesto sí. predial. Es, sí, sí. No es, iguales, es brutal, porque el, pues, le están metiendo la mano a, a los valores, no a los avalúos, sino a los valores. Entonces, pues este, este es el asunto donde está la, la, la gente enojada aquí en Guanajuato por esto, por esto que está sucediendo. Si a esto le agregas un... ¿Bueno? Sí, escucho. A, sí, te escuchamos. Si a esto le agregas un mal un mal este desempeño administrativo y pésimos servicios pues más más agrede a los ciudadanos en la zona. Claro. En, sí. en esa en esta en esta cuestión estamos pero sí era muy interesante saber la parte técnica del impuesto cómo es cómo, cómo se está dando y es muy importante que la gente sepa que necesitan los avalúos así es y, y más otro más. Trabajo, que esto viene de, de lejos pero ahorita se ha o sea, en, se ha sí. más es la pérdida de la buena fe del gobierno. O uh -huh. sea, los gobiernos tienen que actuar de buena fe. Y aquí, al contrario, lo que te hace, lo que hace es que te amenazan. Uh -huh. La amenaza es ah, no, me vas a litigar, pues nos esperamos dos años y vas a ver cómo te la vas a ver conmigo cuando, entonces sí te mande el avalúo y entonces sí, bueno. Lo que hay que decirle a la gente es que también ese avalúo se litiga. Claro, eh, claro. Y hay medios de defensa, claro. Pues andarse peleando y peleando y peleando, pues no es, no es la función del sí, ciudadano. Claro. Pero eh, pierdes pues la confianza y una total pérdida de confianza en el gobierno. Y sobre todo en la buena fe del gobierno. Porque hoy por hoy el gobierno, y esto avalado por el Congreso, por los diputados, por la gente, sobre todo que está en el área de finanzas, este, lo están haciendo de mala fe, lo están haciendo para subir automáticamente y incrementar los, los, la, la recaudación en el ingreso por el, por el impuesto predial, porque ahorita pues, están secos, el gobernador no quiere ayudar a los municipios, entonces, pues, ayúdense ustedes solos cobrando. Entonces, estamos metidos en un, en un gobierno de mala fe, apoyado por el propio gobierno del Estado, incluso eh, aconsejados por el gobierno del Estado, para que de manera automática, a través de todas estas, de, de todos estos cambios, pues aumentes un montón tu impuesto predial. Sí, tienes la posibilidad de defenderte, tienes obviamente el que decía, en la aclaración ante la propia autoridad, que como bien comentaba de este, te, te, te hacen que presentes un avalúo fiscal tú, cuando debería ser la autoridad la que debe de presentar el avalúo. Maestro. Y también pues tienes eh, también el recurso ante la propia autoridad, tesorería municipal, o bien es optativo irte al Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, eh, este que también es muy loable, sobre todo cuando son procedimientos de cobro, cuando es determinación de impuesto conviene irse al tribunal porque pues es imparcial y de alguna manera pues recordemos principalmente la falta de motivación y fundamentación por parte de la autoridad municipal. Las disposiciones sí son de amparo, sobre todo la legislación, la ley. La ley sí es de amparo, ¿verdad? Porque va en contra de, de, de la legislatura del Estado y su publicación en, en el periódico oficial del Estado. Y eso es amparo contra ley. Ahí sí no necesitas acotar primero el, el tribunal o, o los recursos ordinarios. Entonces, sí vale la pena si vemos que la ley no está reuniendo los requisitos, sino que esa disposición y de manera es circunstancial eh, discrecional la determinación de los impuestos, pues, ¿qué más? Ahí está clarísimo, ¿verdad? Aunque, aunque la, la propia ley de ingresos del municipio trata de, de disminuir ese, esa situación a través de supuestos generales de que se, va a, se van a tomar en cuenta eh, las obras públicas que se están haciendo, etcétera, etcétera, y lo justifican debidamente porque no hay soporte suficiente para no ser discrecional ese tipo de cálculos de avalúo. Eso es totalmente discrecional. Y las fotos que te digo, este, pues están totalmente sin determinar Aunque la ley lo permite, pero, no re, pero requiere de un avalúo de todos modos. Y que te lo, que te lo hagan, que te lo claro, notifiquen. Que te determinen, que te lo notifiquen legalmente y que el perito haya ido y que se haya identificado y que se haya hecho en obras hábiles, etcétera todo ese proceso, si no se si se está violando, obviamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el, el que debe ser, el, el, el, el, el, el, el, Vamos a darle la palabra ¿ti? a Lolita que la está pidiendo desde hace rato ¿Sí? ah, perdón. Si abre su micrófono nos vamos a abrir Gracias, muy buenas tardes ya a todos mis compañeros este licenciado José Francisco Javier Ramírez, muchas gracias por acompañarnos sí. y, y a las personas que nos siguen por Facebook Live también, muy, muchas gracias por, por seguirnos. Eh, efectivamente, eh, el licenciado, usted acaba de, de decir algo muy importante. ¿sí? Eh, cada dos años, nos acaba de mencionar, cada dos años se tiene que hacer un, un, este, un peritaje. Eh, eso lo tiene que hacer el municipio y viene por ley. Pero también, eh, si, no, si, no se hace, si no se hace y le aumentan a uno el impuesto predial, usted lo acaba de mencionar. Hay otras instancias donde la gente tiene la manera de cómo ampararse, o sea, hay un amparo, ¿sí? Y esto lo debería de haber hecho tú, nena, en su momento, lo deberías de haber hecho, a, haber hecho un amparo si tú veías que no, que no, este, que no era lo acorde con, con, lo que, con lo que te estaban cobrando. Sí, lo que Pero, pasa es que como ya lo actualizaron, debió de haber sido en enero y febrero, yo fui después... O sea, yo acabo de enterarme, ¿sí? Entonces, no pagué en tiempo. Entonces, ahí fue, ahí es de ahí donde te, se agarran ellos. Que si yo hubiera ido en enero y febrero, como fui hasta septiembre, me acordé. Entonces, ahí fue donde empezó el problema. Pero si no, no, no, no importa, no, no importa. Si no te notificaron, no, no corre tu, tu término de Así es, así es. O sea, tú deberías de haberte amparado. Y eso lo puede hacer cualquier persona, lo acaba de decir ahorita licenciado, porque está por ley. Entonces, aquí, aquí el asunto es de que eh, Catastro eh, hace su estudio, de hecho contrataron, contrataron a unas personas para hacer este estudio para el aumento del impuesto previal. Como lo acaba de decir Carlos Arce, en algunas partes, como fue Alonso, un lado... Este, del lado derecho, del lado izquierdo, pusieron un valor, del, del lado izquierdo otro, es un, es un, un ay, no, no sé ni cómo decirlo porque es arbitrario, pero este estudio está mal hecho, ¿sí? muy mal hecho, a conveniencia de, como lo acaba de decir, nos hacen pensar mal, ¿Sí? Si lo justificaran, porque bueno, sabemos perfectamente las personas que tienen algo de conocimiento de esto, que debe, debe de ser, lo hacen por zonas, y, y, y realmente eh, lo hicieron con las patas, la verdad. Eh, ¿Por qué no decirlo? Fue con las patas y a conveniencia de cómo, cómo lo hicieron. El señor cobró, y cobró bien, por hacer este, este estudio. Obviamente este estudio... Lo, lo manda a Catastro, lo manda al Cabildo, ahí es donde, donde yo digo, ¿qué están haciendo nuestros regidores y nuestros síndicos? Ellos, ellos a, avalan o rechazan este estudio y lo avalaron, sin meterse a profundidad, sin investigar, sin preguntar, sin leer este, todo, todo lo que viene en, en la ley y lo avalan y ganan Obviamente, después de que se avala, se sube, se sube este, a, al Congreso, y el Congreso también lo avala, porque dicen, bueno, pues es un estudio, etcétera, entonces, tampoco, tampoco se meten a profundidad. Yo digo, ¿qué están haciendo nuestras autoridades para, para poder hacer todas estas arbitrariedades que, a, a final de cuentas, perjudican, es al que menos tiene? Y... Y benefician al que más tiene, porque son sus amigos, son sus compadres, este es el mismo alcalde que tiene un montón de, de, de propiedades Muy también. Sí, entonces, ese, ese es el asunto, de que hacen estudios con las patas, de que, que avalan, avalan en el, en el cabildo avalan este tipo de, de programas y de proyectos o de estudios sin meterse a profundidad para conocer por qué, por qué se hizo casos también como el que acaba de mencionar el licenciado Arce, y, y lo hicieron también en la zona sur, ¿sí? eh, en la parte de arriba pagaba más impuesto que la parte de abajo, y la parte de abajo tiene más valor porque está a pie de calle, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas los, los, las que implican, ok, yo estoy de acuerdo en pagar lo que me corresponde, ¿Sí? Porque estoy a pie de calle, porque hice modificaciones en mi casa, pero efectivamente tiene que haber un avalúo sí, sí. físico, físico, no, no por, no por este, por, por este satelital, ¿sí? Porque esto es satelital lo que hacen, entonces, sí, y cobran bastante bien los señores que hacen, que hacen no, los sí. estudios, y, y, y se les pagó bastante bien, y estos dijeron, bueno, sí, sale, va, y órale, así. Entonces, pero qué que bueno que, que licenciado, que, que está poniendo en claro que tenemos todos los ciudadanos la manera de cómo defendernos y está en ley, un amparo y no pago hasta que se resuelva y hasta que me demuestren, que me demuestren que tengo que pagar eso y por qué lo tengo que hacer. Eh, eso, nena, lo deberías de haber hecho y, y qué bueno que, que estás comentando tu, tu situación para que la demás gente, la demás gente también lo haga. Ese es mi comentario. Muchas gracias, licenciado. No más una precisión. En caso de amparo, en muchas ocasiones te pueden exigir la misma autoridad de amparo que garantices el interés fiscal. En muchas ocasiones haces el pago del impuesto predial bajo protesta se llama, en el momento ya no hay necesidad de decir bajo protesta porque la protesta es, de, si presentas tu recurso o juicio dentro del plazo, automáticamente estás en contra mientras estés en plazo. Pero este, puedes pagarlo y si te es, es favorable, tanto en el tribunal contencioso como en la ley de amparo, también te solicita la devolución del pago del indebido. y En muchas ocasiones el tribunal de lo contencioso, cuando el procedimiento no es correcto, con estas cosas que les comentaba de la forma del avalúo, que es en base a aspectos discrecionales, que aparte no se lleva a cabo, no se levanta un acta del avalúo, no va el perito, no se identifica, no lo hacen horarios, etcétera, lo hacen a través de fotos, ¿verdad? Que son ilegales en la medida en que no se justifique y que no se funden y motiven debidamente las órdenes del tesorero en este caso. En ese caso puede, puede solicitar no solamente la nulidad del avalúo, sino también la nulidad en la determinación del impuesto. Entonces... Habría que ver si dentro del proceso, por eso decía, es muy importante el proceso de cómo se determina tu impuesto predial y parte de todo como base la avalúo y que el avalúo sea realizado conforme las disposiciones fiscales. Y en la legalidad, en, la, en el amparo, en violación contra la ley y las violaciones contra la constitución, nos habla ya de requisitos de la ley que no sean solamente eh, que no sean discrecionales. ahí en la forma de determinar el pago del impuesto. ¿no? Sí, es lo que está viendo en estos casos. Hay una enorme discrecionalidad. En incluso la ley, incluso habría profesor. que probar la discrecionalidad en, en, en la ratio de las tablas de valores. Así ¿no? pues es, así ¿Cómo es. lo sacaste? ¿Dónde está el estudio de usos de suelo, por ejemplo? En fin. Eh, una cosa también importante, Paco, es que ya no te dan información del impuesto. Uh -huh. Ya no te dan información, salvo que vayas a pagar. Si usted viene a pagar, entonces sí le digo cuánto va, va a tener que pagar. Pero si tú vas y, y dices, a ver, dígame cuánto va a ser, déjeme ver, déjeme, no te lo dan porque todo viene por computadora y vienen ya los datos mínimos, dos o tres datos, y te dicen usted tiene que pagar cuatro mil pesos, punto. Oiga, pero ¿y cómo? ¿Por qué tengo que pagar este? Dígame cuál es mi base grabable. dígame cuál es este, cuál es el valor que ustedes tienen establecido. Ah, no, ya no te da nada de información. No hay información, o sea, no hay transparencia en el asunto. Entonces, desde ahí comienza un proceso de mala fe de la administración para obligarte a pagar prácticamente a ciegas. Entonces, si sí hay, sí hay unas pésimas prácticas, hay, hay una, una posición abusiva de la, del, del, de, de, de la administración municipal eh, una, una situación de complicidad desde el Congreso del Estado, eh, pues se encuentra en este caso de los guanajuatenses, no sé cómo andarán ustedes los irapatenses, no sé cómo andarán los... Sí, igual con muchas deficiencias, sobre todo en la determinación del avalúo, muchas deficiencias. Es, todo es a través de foto satelital, este, no hacen avalúo perso personal o identificado en tu inmueble concretamente, y sí, este... No sé, allá en Guanajuato, si se estile, hacer un, una publicación. Llega al contribuyente una especie de aviso de reporte donde vienen todas las determinaciones de tu valor y todos tus datos del impuesto predial, para que sepas cuánto te cobra o cuánto te cuesta tu impuesto predial en ese año. No, no, no te lo dicen. Si no vas a pagar, no te lo dicen. No, aquí, aquí sí llega un aviso, ya viene desde hace mucho tiempo, impreso, te llegan a tu domicilio, claro, entrega, no, no es notificación es más es un, aviso. es un aviso de que no se te olvide pagar el impuesto pero También. ahí vienen ya los datos y está correcto porque ahí te viene, si usted paga en enero el 12%, si usted paga en febrero el 10% de descuento pero ya te viene calculado y ya sabes cuánto vas a ir a pagar y, y con ese aviso pues si, si te inconformas o ves que te subieron mucho pues, o no estás de acuerdo con esa subida pues vas y ya te Vas y haces tu aclaración, ¿no? En un momento dado te sirve para eso. Pero debe de consistir en todo un proceso de acta de notificación. No hay acta de notificación, ningún ah. citatorio. Y si no va el perito a tu saldo, ¿está contra de alguien? Pues sí, acá no. Acá hay total opacidad en el caso. Sí, entonces. No sé si estamos en, en, condiciones en condiciones de, de desventaja, desventaja, incluso. De desventaja. El, frente, frente a los irapatenses Sí, así es que sí, esos son los comentarios que podría hacer y sí vale el, el, el, este, pues la posibilidad de que se, se vayan a defender en un momento dado y aunque paguen a ver, bajo el pregreso si se tenemos a tiempo no Claro Bueno, pues es, eh, aquí acostumbramos que en estas sesiones al final, Lorita eh, Montenegro nos hace favor de leer la participación de quienes nos vieron, pues para conocer cómo sus reacciones, ¿no? Entonces, le sí. voy a pedir a Lorita que nos haga favor de leer eh, el, el, las participaciones. del eh. Gracias, Memo. Eh, Armando Morales, Migrantes al Tanto, saludos desde Oregon. Mario Rodríguez Llebra, saludos a todos los panelistas, importante tema. Nuevamente, Mario Rodríguez Llebra, no corresponde el cobro del previal con los malos servicios que debe atender el municipio, entre paréntesis, servicio de limpia, alumbrado, seguridad pública, arreglo de callejones, empleo. Eh, licenciado, aquí me voy a detener tantito, eh, sáqueme de una duda. El impuesto previal, tengo entendido que aumenta cada año. Eh, independientemente. Okay. O sea, eh, cada dos cuando se hace, se tiene que hacer un avalúo, pero tengo entendido, sáqueme de la duda, que cada año se aumenta el impuesto predial de acuerdo al aumento de, de, del salario mínimo, eh, aumenta el predial, pero, eh, pregunto, es pregunta, Carlos, eh, pero siempre y cuando haya habido modificaciones o haya habido un, un avalúo, estoy en lo correcto o no. No es, no es no es solamente la cuestión del salario mínimo no tiene nada que ver en el impuesto previal nada ese no no no juega juega el el inmueble si sube de precio o sea si se hace una construcción una nueva realidad etcétera aunque no se haya hecho modificaciones en su casa ni nada puede ser que la autoridad justifique que a través de esa obra pública se benefició y pueda incrementar el valor de su inmueble pero debe de haber una orden, una motivación, una, una orden del tesorero, concretamente dice la ley, o de la autoridad que sea competente, para justificar debidamente y no subjetivamente este, ese incremento de valor. Entonces, si sí existen los supuestos para que se incremente el valor del impuesto predial, se determine cuando el valor fiscal es incrementado, ya sea por una nueva construcción, por una enajenación por un cambio en la situación eh, jurídica de, del inmueble. ¿sí? Se puede incrementar a través de una avalúo. Es necesario la valida. Salvo que sea una, una este, actualización que derive de un avalúo que debe de presentar el particular o gobernado cuando hace, por ejemplo, una compra-venta ante un notario público. ¿verdad? El notario pide su avalúo ¿verdad? y ese avalúo va a servir para el cálculo de impuestos sobre la renta en su caso del enajenante, o bien del adquirente a través de lo que conocemos como el impuesto de transacción de dominio o el impuesto federal de transición de inmuebles y entonces ese avalúo en el momento de la transacción de, de, de dominio verdad ahí te va a registrar el catastro te va a registrar el aumento de valor que haya habido en el caso del verdad nos justifica en un momento dado el, el, el cambio de valor fiscal ni inmueble, pero el, el, el, el incremento de impuesto, de salario mínimo, no juega aquí. Ah, Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Lestega Leste Ga Garza, disculpen, pero este señor está muy aburrido para leer, todos podemos leer en nuestra casa, pero es muy importante ¿Ah? conocer Lester este, porque a veces no lo hacemos. Mario Rodríguez Llebra, de acuerdo con los comentarios de la licenciada María Elena Castro, Eduardo H. Sarabia Cuevas, hola, qué gusto saludarles, especialmente a mi maestro Francisco Ramírez. Enrique Rodríguez lo está viendo. Luis Arce, entiéndase, vienen campañas electorales y se requieren recursos para obras, 30% moche, o sea, entre paréntesis, Bien. pago a medios. O sea, entre paréntesis, imagen, Dádivas a ciudadanos, entre paréntesis, compra de votos, convencimiento a ciudadanos, eh, perdón, eh, entre paréntesis, regalo de calentadores, pago de granjas de bots, difusión de candidato, entre paréntesis, y el señor alcalde debe renunciar con tiempo si quiere ser candidato y para eso requiere los recursos ya, con mayúscula, Cristina Caldera Muñoz, buenas tardes, por favor, ¿cómo puedo ponerme en contacto con el licenciado Carlos Arce? Gracias de antemano. Carlos, no sé si quieras contestar a la licencia, a la doctora Cristina Caldera Muñoz. Sí, yo, yo, yo, yo, yo la busco. Sí, No, no hay problema. Ya, ya, ya vi que me escribió. Este... Okay. ok, pues ya, este. son todos los comentarios, Memo. No se oye, Memo? Memo, abre tu micrófono. Sí, muchas gracias, este, Lolita, por uh, haber leído esto y a mis compañeros por su participación. Y al licenciado José Francisco Javier Ramírez por su participación brillante en este día con este tema. Como siempre, pues este, él siempre es brillante. Muchas gracias. Gracias. gracias. Pues muy amables, este, gracias por dejarme esta tarea y me da gusto saludarles desde aquí, nos vemos pronto hasta luego, gracias. buenas tardes buenas tardes nos vemos buen, Paco, un abrazo de semana gracias. buen provecho, hasta gracias. pronto hasta pronto, gracias